dale Y a Marcial, dice es la Marcial y a Marcelito. La Marcial y a Marcelito. Mirá que sacó el mudito. Mirá. Viva, ¿Eh? eh, viva, boludo, ¿Qué la cosita viva. ¿Qué? ¿Qué ah, la carne, ah, la <risa> <risa> la la carne, la carne, la carne, la Mira lo que viene a pecar este cachorro. Es un carpejo. Mar, Marcelito, mira, mira, mira, pecalín y se veo, mira, que se vea. Mira, ya estoy entrando en de calor. <risa>